Oiga señor presidente No le han dicho que la gente Corre y grita por las calles La cosa está muy caliente Estudiantes en el parque, horas libres y a la cárcel No los mezclen con bandidos, se confunden los sentidos Y en general, los años pasan igual Desde Platón, nada cambió Presidente. No le han dicho que en el barrio Todos ven el calendario Esperando mejor suerte El pueblo no es asesino Solo busca su camino Si le falta el pan y el vino Es preciso preocuparse General. Los años pasan igual Desde Platón Nada cambió Oiga señor presidente No es cuestión de vida o muerte Con amor y comprensión Sería todo diferente pastelero a tus pasteles, jardinero a tu jardín, soldadito a tu cuartel, y el futuro pa' vivir. Y en general, los años pasan igual, desde Platón, nada cambió. General. Los años pasan igual, desde Platón nada cambió